Yo lo estoy viviendo, es decir Este tío que ves aquí, de, de, de 25 años Con un lunar, lo está consiguiendo Y por eso te tengo que traer pruebas Para que lo veas, para que lo puedas palpar Esto es lo que he generado el mes de octubre Con mi negocio online 16.681,52 euros Hay algo más, pero bueno Quiero que te quedes con la cifra Y dirás, Dani, pero ¿y esto es replicable? También te pasa todos los meses, mes de noviembre No hemos cerrado todavía el mes de noviembre Y llevan 10.940 euros facturados con mi negocio online, pero no quiero que te quedes ahí, no quiero que te quedes en lo que he facturado, quiero que te quedes en que a mí personalmente lo que me apasiona es viajar, habrá gente que le apasione eh, trabajar desde casa, pasar tiempo con su hijo, a mí lo que me apasiona es viajar y entonces gracias a esto he podido pues visitar Capadoquia y ver el amanecer desde un globo, he podido estar en el puente de Nueva York He podido estar en, en un cenote en México, he podido estar en una de las maravillas del mundo como es Petra en Jordania, en otra como es Machu Picchu en Perú, pero para mí lo importante de verdad es esto. Lo importante de verdad es que hace cuatro días me llevé a mi hermana al Circo del Sol porque era su cumpleaños. Y no tuve ni que pedir explicaciones a nadie, no tuve ni que pedir permiso. Un día cualquiera, cogí la entrada y nos fuimos. Y para mí eso es lo que supone tener... Un negocio online. Pero, honestamente, no siempre fue así. No siempre me fueron las cosas de puta madre. No siempre tuve mi negocio online. No. De hecho, este que veis aquí al lado del coche gris era yo en el año 2017. Viviendo una vida que carecía de sentido. Del trabajo a casa, de casa al trabajo, todos los días. Vivía en piloto automático. Cuando me iba de vacaciones... Me resultaba incluso frustrante Porque igual me iba una semana Y tenía que volver Y otra vez de vuelta al trabajo Encima trabajaba en algo que no me gustaba Pero claro, siempre había una persona ¿no? De mi familia de mentor que me decía Pero no te puedes quejar si es que tienes trabajo Tienes un salario, hay gente que no tiene eso Pero yo por dentro sentía Que estaba malgastando Los mejores años de mi vida En un empleo que me robaba el tiempo Y la energía en el año 2019 me graduó en Administración y Finanzas. Pero yo lo tenía muy claro. Yo tenía muy claro que no era eso lo que quería hacer. De hecho, hice las prácticas y dije, es que no quiero eso. Mi sueño de verdad era emprender. Ese era mi sueño, ese era lo que me movía por dentro. Y en una de estas situaciones colapsé. Se terminó la relación con mi, con mi expareja... Y además yo recuerdo esa, esa, esa misma tarde que llegué a casa Cogí mis auriculares, eché a correr, eché a correr, eché a correr, eché a correr Y llegué a la primera piedra, súper sofocado Me quité los auriculares y me hice la pregunta que cambió mi vida Y fue, Dani ¿Esto que has venido haciendo te lleva a donde quieres ir? Y la respuesta fue, no esto que he venido haciendo de estar en un trabajo fijo con un jefe fijo en algo que ni siquiera me gustaba No me iba a llevar a donde quería No me iba a llevar a poder viajar No me iba a llevar a poder pasar tiempo con mi familia No me iba a, a, a llevar ahí Y entonces supe que algo debía de cambiar en mi vida Algo tenía que cambiar En el año 2020 Con 1200 euros en la cuenta bancaria y para mí esto es muy fuerte 1200 euros en la, en la cuenta bancaria Ni idea de negocio Ni idea de página web No tenía absolutamente nada Si yo venía de trabajos eh, De limpiar coches Yo venía de trabajar en Burger King ¿Qué cojines voy a saber yo de negocios? Y en ese momento con 1200 euros en mi cuenta bancaria Decido comprar un billete a Filipinas 600 euros me costó el billete Me quedaban 600 en mi cuenta de BBVA Yo me hice una promesa y es, me voy 20 días y antes de esos 20 días vuelvo con un negocio online o me tiro toda la vida trabajando en un trabajo fijo con un jefe fijo. Casualidades de la vida o no. Yo aterrizo en Manila un 9 de marzo de 2020. ¿Alguien sabe lo que pasa el 9 de marzo de 2020 en España? Pandemia. 9 de marzo de 2020, aterrizo en Manila, Pandemia. No sé cuándo puedo volver Me empiezan a cancelar los vuelos, no hay nadie Hablo con la embajada de España, no saben cuándo me pueden fletar un avión Yo le digo, pero es que no entiende la situación No tengo dinero, o sea, me voy a quedar sin dinero Tengo 600 euros Pero Hay veces que cuando se cierra una puerta Se abre una ventana Y entonces yo me acordé De mi amigo Javi yo desde siempre tenía como esa cosita de, de quiero emprender, quiero, quiero montar algo mío. Entonces, cuando yo estaba trabajando en un Burger King, para en la mente lo que hacía es que editaba vídeos a gente muy reconocida, gente con miles de suscriptores. Y entre ellos estaba Javi. Javi se dedicaba al sector de las finanzas y yo recuerdo un día que me dijo Javi, Dani, ¿por qué no te vienes a casa y en vez de estar aquí todo el día pues, con lo digital, te envío el vídeo, me lo editas, me, te, te, me envías de vuelta, ¿por qué no te vienes a casa? Lo grabamos, te tomas un café y nos conocemos en persona entonces yo me acuerdo que fui a, a casa de Javi, o súper sea, bonita, con su perro, tal, súper grande, en, en la segunda planta estaba su habitación. Y cuando llegamos a su habitación, me dice, mira Dani, te voy a enseñar algo. Entonces nos acercamos lentamente al ordenador y el tipo me enseña su ordenador, su Mac. Y me dice, mira, esto es lo que he generado este mes. Y hace así, clic, clic, y me muestra una captura de pantalla. 15.800 y pico euros. A mí me estalla la cabeza. Yo lo primero que pienso es, ¿este tío a quién ha robado? ¿A alguien de mi misma edad, 15.500 euros en su cuenta bancaria, ¿qué has hecho? Y entonces me dice, no, mira, es que a mí me gusta mucho el tema de las finanzas, entonces lo que he hecho ha sido empaquetizar, bueno, he creado un curso online, empaquetizado esto que sé, y lo he compartido. Y yo por dentro pensaba, madre mía, menudo robo que le has hecho a la gente. Me dice, no. Si sí, mira lo que dicen, y entonces me empezó a leer los comentarios de la gente Y la gente encantada, habiendo invertido mil, eh, mil euros en un, en un curso ¿Por qué? Porque habían aprendido algo que seguramente les iba a cambiar la vida Y entonces yo estando en Filipinas, ya sin, sin, sin, sin, sin saber qué hacer, se me estaba agotando el dinero No sabía cuándo podía volver, el gobierno me decía absolutamente nada en una situación estresante, dije, con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y entonces me acordé de mi amigo Javi y dije, hostias Claro, Javi Yo me acuerdo que Javi Había lanzado su, su, su, su curso online De hecho, cuando yo le pregunté ¿Cómo has conseguido esto? Me dice, a través de los lanzamientos dije, ¿Qué? Sí, bueno, es una estrategia de marketing digital Toma, te doy este libro, me dio un libro de Russell Branso. Y me acuerdo Además perfectamente que le dije, Javi No quiero, es decir, no quiero que me pagues más Te voy a hacer los vídeos gratis Te los voy a editar gratis ¿Cómo gratis, Dani? Digo, sí, a cambio lo que quiero es que me enseñes esta habilidad que tú has aprendido. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero disfrutar de lo mismo que tú. Pero en ese momento, con lo que yo aprendí de Javi con el libro, no hice absolutamente nada. Pero me sirvió ese conocimiento para cuando estaba en Filipinas sin saber qué hacer, dije, hostias, ahora es el momento. Y como venía de pasar un momento muy triste, yo lo acababa de dejar con mi pareja y estaba muy, muy jodido. Muy, muy jodido. De hecho, me había entrado en el mundo del desarrollo personal y, y todo esto por, por querer salir de esa situación en la que me encontraba. Y entonces dije, ¿con esto que tengo? Es decir, con, con, ¿con lo que yo tengo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo generar ingresos? Y entonces me vino la idea de Javi. Dije, hostias, ¿y si enseño a otras personas ...que están en mi misma situación... ...a cómo poder superar su ruptura... ...porque yo lo pasé muy mal... ...de hecho, me estuve comiendo libros... ...asistiendo a seminarios... ...dije, ¿y si enseño todo esto que he aprendido? ¿Y sabes lo que pasó? Que estando a más de 10.000 kilómetros de mi casa... ...en una isla perdida del mundo... ...donde yo me acuerdo... ...que estaba haciendo una clase online... Donde tuve que pedirle el router al vecino Y estaba al lado del router Y yo rezaba porque no hubiese una tormenta Para que no se me jodiese todo Que tenía un ordenador Que tenía únicamente una hora y 45 minutos de batería La batería estaba rota Que ni siquiera iba la cámara web Que ni siquiera iba la cámara web Y se produjo la primera venta 97 euros pero a mí me cambió la puñetera vida, porque me. fue la venta de la esperanza, de, del creer en mí, del creer que, hostia, esto es posible tener o crear eh, un negocio o el principio de un negocio desde otro lugar del mundo, simplemente teniendo conexión a internet. ¿Y qué fue lo que hice? Mi duda fue, hostias, he vendido una 97, pero ¿esto es replicable? Y a la siguiente semana vuelvo a hacer lo mismo. Y ya no es una venta, ya son 10. Y es que a las dos semanas vuelvo a hacer lo mismo, ya no son 10, ya, no, ya son 20. Y entonces al final llegó un punto donde gracias a los lanzamientos yo me fui con 600 euros a Filipinas y me vine con 2.000. ¿Y qué pasa? Que la gente de tu entorno cuando te ven crecer, cuando te ven... Joder, alguien que viene de trabajar en un Burger King, de, de, de trabajar limpiando coches, le ven crecer, piden ayuda. Y entonces la gente del sector me empieza a pedir ayuda. Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Y cómo...? Mi... Dani, ayúdame a hacer un lanzamiento de mi producto Y yo empiezo a hacer el lanzamiento a la gente de mi entorno Yo les hacía los lanzamientos Hasta que uno Estalla El lanzamiento de Juan Merodio Para mí eso supone un antes y un después En mi negocio Porque hasta ese momento lo estaba haciendo yo absolutamente todo Llega ese lanzamiento, me coge Juan, Juan, Juan Merodio Me dice Dani Vamos a hacer mi lanzamiento Y yo solito Yo solito Le hago el lanzamiento y facturamos 30.000 euros Cuando das buenos resultados Es inevitable que gente te llegue Entonces me empiezan a llegar un montón de gente para hacer sus lanzamientos Gente muy muy reconocida en el sector Empiezo a ganar mucho dinero, empiezo a aumentar el equipo Cinco personas en el equipo A tope, a destajo, empiezo a ganar mucho dinero Pero pasa algo Que me deja cao y te vas a reír Pero hay un punto Donde ya más dinero No te hace más feliz Y quizás dirás ¿Pero qué coño me está contando el tío este de 25 años? Hay gente que gana mucho dinero Pero en algo que no le hace brillar sus ojos En algo que no Que no le produce esa, esa felicidad Y yo estaba rozando ese punto estaba ganando mucho dinero, pero decía, uff, me falta, me falta algo. Y entonces, y entonces, una vez completado el círculo de las tres libertades, yo ya tenía las tres libertades. Libertad geográfica, podía trabajar desde casa desde cualquier lugar del mundo, con mi agencia. Libertad temporal, no tenía jefes ni horarios. Y libertad económica, joder, si estaba ganando un pastizal. Pero... Ish. Algo, algo me faltaba para sentirme autorrealizado. Y entonces, revisando, revisando los mensajes, vi un montón de gente que me decía, Dani, estoy muy cansada de ir a, a mi trabajo todos los días. He pensado incluso en montar mi propio negocio, pero no sé por dónde comenzar. ¿Cómo empezaste tú? A mí me encantaría poder tener un negocio online y dejar mi trabajo actual. ¿Cómo haces para viajar por tantos países? ¿Qué me recomiendas para crear un negocio online y mandar a la mierda a mi jefe? Recibí un montón de comentarios. De este estilo. Y entonces pensé, vale, es momento de enseñar esto que tú, que tú haces y que tú llevas tanto tiempo haciendo y que te está funcionando. Pero el miedo se apoderó de mí. El miedo tocó mi puerta. ¿Por qué? Porque yo dije, vale, esto funciona para mí. Me está yendo muy bien, pero va a funcionar para el resto. Pero van a poder replicar lo que yo hago. Y estaba cagado de miedo. Tenía miedo a enseñarlo porque no sabía si podía funcionar para otros. Pero ¿sabes una cosa? La única forma de vencer el miedo es enfrentándote a él. Porque esconderte debajo de la almohada y hacer como que no pasan las cosas no va a hacer que el miedo desaparezca. El miedo va a estar ahí. La única forma es enfrentándote a él. ¿Y qué fue lo que hice? Me enfrenté al miedo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que creé la primera edición de la incubadora de lanzamientos. Y aquí tienes los resultados. Más del 75% de personas, gente normal, gente sin idea sobre marketing, sobre negocios online, sin seguidores, sin, sin idea de producto, tuvieron sus primeras ventas. ¿Y qué pasó? Que el miedo se evaporó.